Bueno gente, buenos días. Estamos aquí en el desvío MTV aquí en Villalba. De la carretera 5561. Conocido como el desvío. La rutina, rutina matutina. Este es uno de los spots más recientes que se han abierto para el mountain bike. Vamos a, vamos a, dar una vueltita a ver cómo está el trail. Me han dicho que está bien chévere. Lo vamos a hacer hoy a modo turista. queriendo este paisaje. Aquí estamos entre medio de las montañas de Villalba. Antes de entrar al pueblo de Villalba se encuentra el desvío. Bien fácil llegar. Sale por la 149 si viene de San Juan o de po, o de Ponce, por la autopista. y Sencillamente nos sigue que va a llegar al desvío Derechito, derechito, no hay ni, ni que desvíese para ninguna parte. Así que vamos a ver cómo nos va. Tiene su gramita que está chévere porque absorbe el agua. <coughs> está ancho el camino. Chévere, ahora chévere. Mucho zig zag. Esto es campo abierto. Ahora es campo abierto. Chido, es como que de río, uy, es río. Uy. está técnico. chido, ahí, ahí no se se puede dar una una No se no se cuida bien. Yo No soy soy muy experto. Estoy lento aquí. No eh, de Aquí empezamos a subir. Ay, se me se falta. No, a no. la puesta. Ajá. Un tronco bien marcadito. Uh, ya veo por qué. Una bajada. ¡Wow! Tronco. Ay, papá. La subidita está buena. Oye, esta subidita engaña, te coge fuera de base, bueno, en ¿eh? un buen. Parece que tiene un buen flow. ¿Sí? A los duros. Yo soy un Cleca. Y me lo estoy disfrutando. Estoy un poquito compacto el terreno hoy. Parece que hubo bastante humedad. Ten cuidado con esos palitos. Porque si uno pierde el control. Se va bien duro. Ok. Está poniendo buena la cosa. Aquí está chulísimo este cantito. Los mangovers. El bosquecito. Un tío, un tío, Está tío. de show. Pero hay que aprenderse bien la ruta antes de venir de noche. De darle. No. No es como que para venir de noche sin conocérsela La ruta está bien buena hasta ahora lo no que es uy yo que soy un cagado, me cago en nada. Vamos no por ahí. Ahí no Ah, Oh, oh